¡Hola Reniel! ¡Aló! Ay Dios santo, que Dios nos ayude, hay que buscar la... los métodos que sean necesarios para evitar tantas cosas como esta. Otra noticia un poquito preocupante es que en una discoteca inter interpretan el himno nacional. Estos no son cosas tampoco buenas. <risa> En las redes sociales circula el video de un momento inusual oh, yeah. donde en una discoteca durante una fiesta se colocó el himno nacional dominicano. Se desconoce dónde está ubicada esta discoteca ni la fecha del momento. No es la primera vez que ocurre esta situación, ya que en junio de 2016 se reportó un incidente similar. Mm. La discoteca con su accionar podría haber violado la ley de símbolos patrios del país la cual fue promulgada en el, la, en el año 2006 que en su artículo 14 establece que en el toque o canto del himno nacional se realizará al inicio y conclusión de todo acto ceremonial de la nación y en cualquier otro acto que las autoridades correspondientes estimen sea, apropi sea apropiado por su solemnidad, en tanto que en su artículo 15 especifica que el himno, el himno nacional podrá ser cantado en actividades escolares o patrióticas y que donde se haga será en toda solemnidad y el debido respeto. Entonces, ahí Dios, yo mirar lo velita, primero ¿no? que digo, lo primero con la velita, que, digo, tiene que armar, no, no, no, con no, no, no. El tiene que armar un cuerpo élite con todos los departamentos de, de la policía y ir a buscar el DJ, que vea un aparataje, como andamos atrás de César Abusador, ahí mismo tranquilo una noche cualquiera y armen y cierren todas las puertas. Así tiren, como está la gente no, con el Bomba lagrimógena y de topaía buque el llena nada más. Permiso, <ríe> cúsenlo. La, lo suá y, y, y lo, lo, lo, como es lo que la tapada de, de, de Constanza, eh, eso, lo caco negro, lo topo y tranca ese hombre. Y el que lo vaya a defender, ...trancarlo también. Eso es sinvergüenza. <ríe> no, ¿no? <ríe> no, yo... no, no, no, no me lo. No me no no, no, no no diga, no, diga yo no a a nadie. lo. No No No me No No me No No No No No No No y ver las dos caras de la moneda, entender el contexto. Aunque en una discoteca, caramba, eso suena demasiado feo. Que un himno nacional allí se cante. Me gustaría investigar más cerca de la noticia. Los dominicanos los dominicanos ausentes eh, que querían sentirse Esto, patrióticos así mismo que se sienta con escuchar 30 días, el himno en la discoteca. Con 30 días en el palacio. Hay, hay, hay, hay, la hay muchísimos ladrones de cuello y corbata sí, que oyen dominico, el himno y eso también no, debería no, estar no, no está bien, eso no se puede aplaudir. Un himno, porque hay una ley también. Entonces, la ley, dame para la juca. Sí. Entonces, y ahí había juca. Y ahí había juca. Y ahí había juca. Y ahí había juca. ahí había juca. Hay una se se eh. se cosa y lo no oiga la vida. En el video se rompió la ley por el himno, porque no es solemne. Y segundo, y había juca. Y nadie dice nada por <ríe> el himno. Y nadie dice nada. Entonces, no, cuando se puede el himno nacional, eso se respeta. Eh. Y yo estuve leyendo en la, la página de educación, el portal Educando, que es de educación. ¿Y no ayuda, eso no ayudaría, Neto. a lo mejor que la gente se lo aprenda. Sí. Eh. Es o sea, una con discusión. gente yo pregunta, no, pregunto ¿qué lo que va a ayudar. <risa> una gente con, alcohol y que una se, gente que con se la pámpara prendida, obviamente. No ah, eso. Y DJ que tiene que estar preso, más preso. Se estima que cuando Trujillo fue que se impuso de una manera oye, práctica, oye. prácticamente el Arbitrario. hecho de que las personas respetaran el himno uh -huh. y tuvieran que detenerse. Y algunas personas no, se pusieron derecha tratado. en el pecho. <risa> Pero, por lo menos, cuando Trujillo se, se estima que fue de ahí que viene ese respeto, de que la persona no puede caminar cuando se, se esté entonando o escuchando líneas de noticias. Ahí ya hubo, había, había, había tabelita Eso se perdió. <risa> que la no, gente no no, puede ahí daba un sato como una. Se caminar? perdió. No, donde, donde no yo trabajo Yo he cruzado to, un... Oye, me dice, no vi donde yo trabajo. Las personas que van a motores, que trabaja, en motores, en camioneta en, no hay que hacer. y lo sí, que sea, lo había, sí, en los se detienen así. cuando ven. Ah, pero a que todo. en los campos la gente es más noble, es más humilde. Aquí no, la gente no se canta. El himno se canta dos veces al día. En los bomberos. Y, y Nadie el, lo y, respeta. Y, me pues, me la gente no usa normalito. El, yo me quito el, la novia y todo, todo, todo mundo el mundo se le esquivan.